que es un santuario, un firmamento. Madre para todos un ejemplo. La bondad su pasatiempo y ayudar en lo que hace. ni en montañas ni en ocularos. es por eso que la clasificaré como la más linda flor que Dios ha creado dicen que un libro grandioso pulico, y una planta por usted puede fue descubierta que en la NASA por un tiempo trabajó Cuántas cosas hemos hecho usted se cuenta Diversidad la de la vida, es difícil que coincidan dos personas una vez, pero por gracia divina coincidimos, es por eso que escribimos estos versos para usted, que junto a su amado lo ha vivido, lo mejor ha compartido, lo hacemos todo un momento, por un milagro de amores que. que dicen los biólogos. En espacio, vida y tiempo. Cuentan, pues escribo, pero una cosa que es bien importante, yo siempre he dicho, no porque yo lo escribo, aquí hay muchos compositores, no, no hay nada que sentirá la persona en la que se inspira para hacer una canción, yo creo que aquí lo estamos viendo ¿no? en vivo y a todo color, maestra, tranquila, vela, que se respire, respire, respire, por favor, si quieres, den un ubico, algo tranquilo, si no, si no, si no puede hablar más vale. bien. Ya la grabamos. ya grabamos La regla de la Sí, la sí. sí, sí, sí. Como, Soy ¿no? Atlantina. pero, entonces, pero yo les estaba diciendo hace un momento que...